Perfecto, vamos a ver. Hola, hola. Yo creo que ahí nos estamos viendo ya. Nos vemos hasta chéveres, bonitos. <risa> sí, vamos a ver. Un segundo, antes de empezar a saludar, ahí a todos, por favor, cuéntenos si nos están escuchando bien. Es una de las partes súper importantes eh, de lo que estamos haciendo. Bueno, muy buenas tardes. Esto es Academia de ¿Verdad? Hoy Buenas es, tardes Sí, hoy es ya. Dios mío, hoy es 30, 31 de mayo. 31 de mayo del 2018. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Lina, qué bueno que estés aquí nuevamente. ¿Hace cuánto no estabas Muchas por gracias. estos lados? Hace más de un mes. Hace más creo. de un mes, un poco sí, sí, un sí yo creo que. Más, de un mes. más o menos. Vamos a, ver, vamos a bajarle un poquito para que no se distorsione tanto el sonido. A ver qué tal, cómo nos escuchan ahí, la gente que nos está escuchando, por favor, y mientras se van conectando, pues eh, van comentándonos qué tal se escucha el sonido, porque pues es muy importante para que ustedes tengan eh, pues una buena comunicación y nosotros también, evidentemente, podamos transmitir lo que venimos a hablar el día de hoy. ¿Qué más, ¿Cómo va? Muy bien, muy ah, bien, bueno. gracias a Dios. ¿Qué ¿Cómo, vamos va, a cómo va todo el trabajo con Subseguros? Súper bien, Ajá. súper bien. Muy contenta eh, de seguir participando en, en Latinoamérica. Sí. Eh, estamos abriendo mercado. Así es. Muy contentos de, de tener clientes nuevos. Eh, ya saben que vamos a estar muy pendientes de cualquier asesoría que necesiten. Yo estoy disponible. Eh, hablamos unos 20 o 30 minutos y conocen seguros Por supuesto. Y este es un espacio eh, que precisamente nació de, de, esa, de esa interacción constante con todos nuestros clientes en Latinoamérica, aprovechamos para saludar a los clientes aquí en Colombia, eh, en México, Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Perú, Ecuador, Ecuador Chile, donde tenemos uh -huh. presencia con SoftSeguros y estamos llegando a muchos rinconcitos de, de aquí en Latinoamérica, eh, por supuesto, con nuestra, eh, nuestro propósito eh, que nos hemos trazado, que es ayudar a a la mayor cantidad de agentes, intermediarios y proveedores de seguros en Latinoamérica para que se organicen y vendan más con nuestra ayuda. ¿Cómo Así lo estamos es. haciendo? Cuéntales. Muy ¿Cómo? bien. Bueno, eh, primero pues nos conocen por redes sociales, por la página de Sobseguros, Tenemos una campaña de referidos buenísima. Eh, nos contactan, nosotros nos ponemos en contacto, Valga la Rehundanza, con ustedes. Eh, los asesoramos, les decimos eh, qué beneficios tiene Sobseguros que nos conozcan en 20 o 30 minutos para que se enamoren, para Ajá. que sean empezar con subseguros eh, verán que sus agencias, sus corredoras, sus brokers van a cambiar eh, de una forma muy positiva porque se van a organizar, van a tener toda la mano desde, desde la aplicación móvil Android eh, y listo, es muy fácil empezar con seguros Sí, por supuesto, así como les decía Lina, están todos invitados a que si ustedes están ya sentados viéndonos viendo esta transmisión en vivo hoy, eh, jueves 31 de mayo, y si lo está viendo después, pues recuerde que Sofseguros le da la posibilidad de probar nuestra Exacto. herramienta. Uh -huh. Ustedes simplemente entran a www.sofseguros.com y ahí van a encontrar un botón para probar gratuitamente qué es toda la herramienta y cuáles son todas las ventajas y bondades que tenemos para ustedes y evidentemente todo el servicio de acompañamiento uh -huh. cierto que hacemos con nuestros profesionales. Así que para todos ustedes, eh, bueno, están muy, muy, muy, muy invitados. Para los que están probando, los que no han probado todavía, pues corran www.sofseguros.com y allí se van a encontrar un botón para probar todo lo que estamos haciendo. Uh -huh. eh, una, pues, una profesional así como, como lo es Lina en este momento los va a acompañar y, y evidentemente ustedes van a poder comprobar que SoftSeguros es el software para profesionales aquí en Latinoamérica. son so, Software para profesionales en seguros. Val, valga la redundancia, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, Así entonces, bien. ahora sí, señorita Lina, son las 4 y 5 minutos. Y cinco. vamos, en, exacto, 5 y 5 minutos, 5 y 5 uh -huh. minutos de la tarde. Eh, y nos vamos entonces a ir preparando para lo que vinimos a hacer el día de hoy. Cuéntanos okay. un poco, eh, a modo de introducción, qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, perfecto. Entonces, en nuestro webinar de hoy está dirigido a los profesionales de seguros que se especializan en AERE. Queremos mostrarles que pueden trabajar en subseguros porque muchos eh, sabemos que, que porque lo, lo, lo exige el Ministerio de Trabajo, eh, solicitan el certificado, pero se están perdiendo de los beneficios que tienen en subseguros, de poder llevar sus contratos de forma organizada, sus actividades, de llevar control de las actividades y que esos clientes puedan preguntar cuándo se hizo, qué se hizo, puedan tener las evidencias de actas, de informes, de fotografías. Entonces, no es solamente el certificado, porque además sabemos que lo necesitan, sino de qué manera pueden aprovechar la herramienta para llevar el control de las actividades. Así es. Señores eh, profesionales de seguros y sobre todo los que están ubicados, bueno, Básicamente en Colombia, uh -huh. eh, para el ramo de ARL, pues aquí les, tenemos una, digamos que una, una sesión especial para ustedes para que vean identifiquen todas las ventajas y beneficios de usar software de seguros, tanto para el proceso de certificación como para la operación diaria Exacto. De, eh, de, Exacto, de mi negocio de seguros, específicamente en ARL. Así que, bueno, no sé si quieres compartir la pantalla de una vez y empezamos a mostrarles un poco a nuestros amigos. ¿De qué se trata? Bueno, antes de iniciar, eh, recordarles que tenemos una oferta eh, muy importante el día de hoy y es que le necesitamos que comenten con sus datos porque en este momento eh, la licencia de ARL les queda eh, con el 50% de descuento. Es decir, estaba en cuánto y en cuánto les queda? El módulo de ARL tiene un valor de 300 mil pesos. ¿Colombianos? Ajá. Colombianos. Eh, los que hoy comenten con sus datos, sean renovaciones o sean nuevos, les quedan 150 mil el año. Ok, perfecto. Está Así, súper barato. Ok, entonces ya saben, a la gente que está viendo en este momento, si usted eh, maneja ARL y pues tiene colegas también, compártale esta información. ¿Es, ¿Está vigente hasta cuándo? Hasta hoy a las 12 de la medianoche. Hasta hoy, hasta las 12 de la medianoche. Así que ya saben, 50% de descuento, es decir, 300 mil pesos colombianos baja la mitad y quedan 150 bueno. mil. Así que ya saben, aprovechen pues esta promoción uh -huh. y vamos a ver entonces lo que nos tiene preparado el día de hoy, línea para nosotros. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla y rápidamente pasamos por aquí al pantallazo que nos muestra seguros. Bueno, perfecto, entonces vamos a iniciar. Eh, normalmente para los que es, eh, es renovación saben por dónde ingresan, para los que son nuevos, eh, les recuerdo que el ingreso a Subseguros es por app.subseguros.com deben ingresar usuario y contraseña, que es lo que vamos a hacer en este momento recuerden que cada uno tiene su usuario y su contraseña para ingresar por acá estamos ingresando entonces vamos a empezar eh, contándoles lo primero que deben hacer que es la configuración ¿de qué se trata la configuración? que deben crear las aseguradoras en este caso es el ramo de ARL para que puedan a empezar a trabajar con SoftSeguros entonces la configuración inicial ¿desde dónde la encontramos? desde el botón de más venimos al botón de más configuración agencia y venimos a aseguradoras es muy fácil Aquí está el botón de crear aseguradora. Entonces, yo vengo y doy crear aseguradora, le pongo el nombre. Vamos a poner que es. Recuerden que esto es un demo. Entonces, vamos a poner aquí que es la aseguradora prueba 3. Los datos que necesitemos de la aseguradora. Aquí, por último, le damos guardar y aquí ya tenemos la aseguradora creada. Después, venimos a crear el ramo. Entonces, en este caso. Todo lo que es tema de configuración es por, desde el botón de Más. Entonces venimos al botón de Más, Configuración Agencia, Ramos, y desde acá ustedes pueden ver que está Más Crea Ramo, y desde acá pueden visualizar los ramos que ya están creados, en este caso pues sería el de ARL. Entonces vamos a venir vamos, en Más crear Ramo, en Ramo es el, el ramo principal que en este caso es ARL, y el Subramo sigue siendo el mismo, Vamos a darle guardar y seguir editando. Bueno, entonces aquí le vamos a dar que es ARL, porque ya lo tenemos creado, pues para modo de ejemplo vamos a, a crearlo nuevamente. Le damos guardar y seguir editando y luego vamos a vincular la aseguradora. Entonces desde acá, la que acabamos de crear, damos el porcentaje de comisión, aquí les voy a poner a modo de ejemplo este porcentaje, y aquí también ponemos que es el 20 y el 19. le damos guardar y salir y por último guardar y salir entonces hasta acá llevamos aseguradora y ramo ahora vamos a crear los estados entonces venimos igual configuración agencia estado ARL los estados ustedes los crean entonces aquí ya tenemos tres creados Vamos a crear otro, simplemente le damos crear estado ARL y aquí le decimos, entonces está en proceso, finalizado y, y pendiente. Entonces vamos a darle, vamos a poner uno que se llame en trámite. Le damos guardar y ya queda otro estado de ARL. Entonces, vamos, volvamos a hacer un resumen pequeño aseguradora, ramos y luego estados de aire. Después de que tenemos la configuración inicial, entonces ahora sí vamos a crear el cliente. Perfecto, entonces como ustedes pueden ver, están los dos accesos directos que es de crear cliente y crear póliza. Entonces venimos acá y le damos crear cliente. Están las dos opciones que es crear persona natural, es crear persona o crear empresa. Si vamos a crear empresa, entonces venimos al módulo de clientes y como ustedes pueden ver están las tres opciones, crear persona, crear empresa o crear consorcio. Entonces en este caso vamos a crear empresa, vamos a darle clic en el más empresa y venimos a ingresar la información. Son Seguros solicita de unos campos obligatorios, en este caso para la empresa es razón social y nit. Entonces aquí vamos a poner que es una empresa, que se llama la empresa Auto S.A., por ejemplo. Aquí les doy eh, cualquier ejemplo. Desde empresa Auto, aquí vamos a poner el NIT, entonces pues vamos a poner este número. Esta información no es obligatoria, pero recuerden que entre más completa tengamos la información, pues va a funcionar mucho mejor seguros Aquí vamos a poner una fecha de constitución. Categorías, recuerde que, que en categorías son campos, eh, son grupos que se pueden crear o clasificaciones. Aquí es importante que ya me está diciendo Softseguros que falta, falta el dígito de verificación. Es muy importante tener el dígito de verificación. Por último, entonces vamos a poner, vamos a hacer todo el ejemplo completo. Vamos a poner que es mi Andrés Higalda. Bueno, seguramente en este demo no están creados entonces sus departamentos, okay. pero, exacto. Ya sabemos que es importante tener la información completa. Entonces desde acá vamos a poner la dirección, el teléfono de la empresa, vamos a poner por acá el celular, y el correo electrónico también es importante. Entonces vamos a poner qué es. Bueno, por aquí entonces ya llevamos, con, ya llevamos la información principal. Vamos a darle, vamos a ir guardando la información. Bueno, por acá me dicen que faltan campos. Entonces vamos a decir que es. Selecciona actividad económica, exacto. Ahí está, algunas veces. Bueno, voy a poner. Sí, la primera que tenemos ahí, por ejemplo. Bueno, ahí como parado. para. A modo de ejemplo. Vamos a seguir guardando la información. Y desde la parte derecha son notificaciones. Entonces acá ponemos que no. Por ahora no necesito que le envíe ningún mensaje a mi cliente. Y por último le doy guardar y salir. Desde acá ya tenemos el cliente creado. Entonces desde el botón de clientes, aquí está la opción de buscar. Y yo puedo buscarlo por nombre o documento. Y mírenlo acá, el que acabamos de crear. Después de que creamos el cliente, vamos a crear la póliza. Entonces venimos y damos clic en crear póliza e ingresar la información. El número de póliza es el número de contrato. Entonces vamos a poner acá el número, el estado en que se encuentra la, el contrato, la aseguradora, que en este caso es la que acabamos de crear, lo mismo el ramo. Si ustedes se pueden dar cuenta, cuando yo ingreso el ramo, él me trae el porcentaje de comisión que yo ya había he configurado y lo mismo el porcentaje de IVA. Entonces aquí cuando inicia, cuando inicia este contrato, vamos a poner que inicia... Que inició el primero de mayo y que finaliza, vamos a ponerle que finaliza en seis meses. Entonces vamos a poner que finaliza aquí el primero de noviembre del 2018. Perfecto. El riesgo, entonces en este caso es el NIT o la cédula de, de la persona. Entonces, Aquí en, en Riesgo vamos a poner el NIT, el cliente lo podemos buscar por nombre, recuerden que es por nombre, eh, de documento, por nombre o por documento, entonces aquí debe coincidir el NIT, vamos a poner el mismo. Por favor si tienen preguntas pueden ir eh, realizándolas que vamos a estar muy pendientes. Aquí ya llevamos entonces la información principal de la póliza y luego la información de prima. Entonces vamos a poner eh, que este es un valor aproximado de prima. Él ya calcula el total de la prima. En información de vendedor eh, es la misma agencia o el, o el mismo agente. Entonces vamos a poner que es Academia Subseguros. Acá le damos guardar y por último le damos guardar y salir. Listo, entonces acá ya quedó creada también la póliza. La vamos a buscar para que ustedes puedan ver que sí quedó creada. Entonces miren que acá está. ¿Qué nos aparece en el módulo de pólizas? La información principal de la póliza que es el número, el riesgo, la aseguradora y el RAM. Y aquí en forma de resumen, quién es el cliente, el número de documento del cliente, qué vendedor es si es renovable y el estado en cartel. Entonces, hasta aquí ya hemos creado cliente y póliza. Ahora venimos desde el botón de más, en procesos ARL, venimos aquí en listado de procesos. Listado de procesos es todo el seguimiento que se van a hacer a las actividades con la empresa. Entonces, yo vengo desde acá y le digo registrar proceso de seguridad y os salude en el trabajo. Entonces, en nombre puedo poner que la empresa entonces se llama subseguros y sabemos que se llama Autos S.A. Aquí en descripción vamos a poner por ejemplo que es un plan de trabajo. Plan de trabajo. El estado, entonces miren que eh, por eso fue que creamos los estados antes, desde acá se pone en qué estado se encuentra, entonces vamos a poner que está en proceso, el técnico asignado, aquí en la póliza entonces la podemos buscar por nombre o documento, desde acá venimos a ubicar la póliza y le damos, vamos a darle guardar, para ir guardando esta actividad, adicional ustedes pueden hacer un plan de seguimiento, entonces en el plan de seguimiento vamos a poner qué se va a hacer con este contrato, entonces desde acá simplemente le damos a añadir, y en este caso vamos a poner qué nombre de la actividad, vamos a hacer una llamada, puede ser, yo le doy desde acá y puedo poner cada cuánto se va a repetir esta actividad, entonces desde aquí le voy a decir que es una llamada, alguna observación que ustedes quieran hacer, si se va a repetir, entonces le vamos a poner que sí y que se repite cada mes, por ejemplo, le doy guardar, y miren que él me muestra aquí eh, cómo lo, lo he creado, desde aquí donde dice añadir pueden ir agregando más actividades, simplemente se paran ahí, pueden cambiar el nombre de la actividad, entonces en este caso podemos poner que vamos a hacer una revisión documental Bueno, aquí le damos en el, en el chulito como para decirle que sí, que esta es la tarea, la actividad, perdón. En añadir recuerden que es cada cuánto se va a realizar, entonces es una visita. Hasta cuándo tenemos para hacer esta, esta revisión documental, vamos a poner que hasta el próximo 8, que se repita. Entonces vamos a poner que son dos veces, le vamos a dar guardar y aquí ya queda también creado. Entonces, de esta manera primero registramos el proceso después vinimos a plan de seguimiento ingresamos las actividades realizamos todo el cronograma y desde notas es algo importante que ustedes deben saber es todo el seguimiento que se le hace a las actividades entonces por ejemplo aquí son observaciones que yo pongo y cuándo se hace entonces puedo poner que el primero eh, bueno vamos a poner que el lunes se realizó una visita entonces puedo poner que visita a la empresa le doy guardar y aquí va quedando registrado toda la gestión y todo el proceso que se ha hecho con, con esta actividad desde archivos, en archivos también es supremamente importante porque yo puedo cargar documentos digitales como fotografías, como actas, como informes de todo lo que se va realizando, estos archivos también se pueden visualizar desde la aplicación móvil, entonces si están con un cliente y necesitan ver eh, una acta, necesitan ver eh, un informe, lo pueden descargar, lo pueden visualizar desde el celular. O el mismo documento del cliente, exacto. exacto entonces, sí. Digamos que todos los documentos están adjuntos ahí y los pueden visualizar desde... Eh, pues de su aplicativo web o el aplicativo móvil. Recuerden que aprovechamos que en este momento, para que sepan que muy pronto van a tener una primer versión de la, de la versión móvil, valga la redundancia, para los dispositivos iOS, es decir, para sus dispositivos iPhone. Exacto. Bueno, entonces aquí es, es muy fácil, simplemente yo le digo cargar archivo, aquí donde vuelvo y doy... Cargar archivo, entonces voy a seleccionar dónde tengo mi documento, simplemente lo selecciono y le doy a abrir. En tipo, puedo poner qué es, entonces qué es acta, vamos a poner qué es acta. Y luego le doy a guardar, entonces aquí me va quedando los documentos almacenados. Cualquier pregunta que tengan, entonces por favor pueden ir, ir haciéndolas. Sí, entendemos que de todas maneras es un. un un plan sencillo, cierto, es un plan sencillo de una manera muy rápida y, y digamos que ágil para, para hacer seguimiento a todos sus planes de ARL para que ustedes los tengan en cuenta ahí dentro del tema de la organización y el control que tienen que hacer uh -huh. a todos estos planes y, y el seguimiento de ARL. ¿Qué tal les ha parecido hasta el momento? Yo sé que está muy sencillo y vamos nuevamente con Lina. Bueno, entonces ya registramos el proceso aquí ya hicimos todo registro el registro del proceso, le damos guardar y salir, vengo y le digo ok, entonces cuando yo vengo al botón de más, en procesos ARL, el listado de procesos, me deja eh, ver de forma resumida todos los procesos que tengo mmm, creados, con la empresa, en qué estado se encuentran, el número de la póliza, desde el botón de acción que puedo hacer, entonces me da la opción de ver, editar o eliminar, si necesito hacer alguna modificación simplemente le digo editar e ingreso la, la modificación que yo eh, quiera realizar Entonces pues después de que yo ya registre el proceso entonces puedo filtrar puedo buscar por nombre por número de póliza por cliente también puedo filtrar por estados los estados que yo acabo de crear por técnico asignado acá simplemente le doy buscar entonces aquí ya lo registramos. También algo que es muy importante y es que Subseguros les permite generar una especie de informes, pueden visualizar informes gráficos, entonces ¿de qué se tratan los informes? Pueden filtrar por fecha el periodo que quieren analizar, pueden buscar por cliente, aquí está la opción de buscar, ¿qué les muestra Subseguros? Entonces tareas vencidas, ¿qué tareas están vencidas? Con toda la información, el técnico, proceso ARL, actividad, tipo, observación, que son eh, toda la gestión, la fecha límite, la fecha en que se realizó, entonces tareas vencidas, tareas pendientes, toda la información de toda la actividad, tareas finalizadas y por último, desde informes, les muestra como en especie de gráfico, pueden ver entonces las que están vencidas, las pendientes y las terminadas y por cada empresa entonces hay uno en general que dice tareas de todos los procesos dice que llevamos un 33% vencidas, un 50% pendientes y un 16% terminadas entonces aquí me muestra, miren que me muestra cada empresa la actividad de cada empresa y cómo voy entonces la que acabamos de crear que fue esta me dice que tengo el 100% pendientes por favor cualquier pregunta que tengan o algo que no hayan entendido nos comentan Perfecto, como vamos hasta ahí, es importante que ustedes entonces sepan eh, que pueden llevar todo el control, no solamente de los procesos, sino que, reitero, de los clientes también es importante y lo pueden tener todo en la nube, toda la mano y el día de hoy tenemos un, pues, digamos que un beneficio muy especial para todas las personas que se conectaron y que nos están viendo y así nos vean en unos minuticos después, pues hoy, 31 de mayo, uh -huh. hasta las 12 de la noche, pueden eh, tener su oferta por el 50% de descuento, es decir, 300 mil pesos colombianos se convierten en solamente 150 mil. Uh -huh. Así que aprovechen para que ustedes se puedan certificar y además llevar todo el control de sus procesos de ARL, solo para profesionales de seguros. Exacto. Eh, es importante que sepan que Subseguros eh, tiene tres objetivos fundamentales en este módulo de ARL. El primero es registrar y controlar todos los procesos el segundo es el control de actividades y tareas pendientes, como ya lo acabamos de ver. Y el tercero es que pueden tener una visualización y un resumen en gráficos. Entonces, eh, si de pronto tienen alguna pregunta, Sobseguros también tiene videos tutoriales. Entre esos está este proceso de ARL, donde les explicamos de forma muy rápida cómo crean el cliente, cómo crean la póliza, cómo registran el proceso y finalmente los informes que son, son los que estamos viendo. Así es. Vamos entonces a hacer nuevamente un recorrido muy rápido para que las personas que apenas están llegando y que no vieron, un recorrido muy, muy, muy muy rápido de cómo pueden llegar a los procesos ARL dentro de Subseguros. Listo, bueno, entonces recuerden que cuando ustedes ingresan a Subseguros encuentran estos módulos. Está el módulo de inicio, de clientes, de pólizas, tareas y el botón de más. Entonces, eh, desde el botón de más, cuando ustedes ingresan, lo primero que deben hacer es una configuración inicial. Miren que es muy fácil, desde aquí desde el botón de más, está configuración agencia y lo primero que deben hacer es crear las aseguradoras. Entonces, vengo aquí, doy clic, me, me deja visualizar las aseguradoras que ya tengo creadas o desde aquí está la opción de crear asegurador. Perfecto, y ahí Omar Javier Lazo está preguntando que cómo es el proceso para obtener el 50%. Omar, déjanos eh, tus datos, de todas maneras, aquí en Inbox, ya, de inmediatamente, para que nosotros nos podamos comunicar contigo y ya te indicamos de manera privada cómo haces para obtener tu 50% de descuento, que ya lo tienes, simplemente por estar viendo eh, y participando de Academia seguros. Gracias, Omar Javier Lazo Martínez, por estar ahí pendiente. Ajá, sí, claro que sí. Eh, apenas terminemos, eh, Omar, yo me comunico contigo, igual ya tenemos tus datos también por medio del correo para enviarte la información para que puedas acceder a este beneficio. Eh, bueno, entonces continuamos. Recuerden que simplemente di más, configuración agencia, aseguradora y desde acá ingreso la información. Todos los campos no son obligatorios, que si es importante por lo, por lo menos poner el nombre del asegurador. Después vengo nuevamente al botón de más, configuración agencia, ramos, Sabemos que es el ramo de ARL, es uno solo, que es, eh, digamos que es mucho más fácil, entonces simplemente vengo doy más crear ramo, aquí, perdón, le di exportar, vengo a más crear ramo, busco el ramo principal que es ARL, entonces por acá lo, lo ubico, vamos a, a buscarlo. Por aquí está el ramo de ARL, aquí está de último, le doy ARL, nuevamente subramo, le doy guardar y seguir editando, y luego lo que hago es simplemente vincular la aseguradora, ¿cómo la vinculo? Poniendo un porcentaje de comisión, un porcentaje de IVA, y después lo que debemos hacer es en configuración agencia, estados de ARL, son los estados con los que ustedes trabajen, no es que Subseguros ya tenga unos estados, sino que ustedes pueden configurarlos, cambiarlos o, o crear otros diferentes. Entonces Desde aquí le doy crear estado ARL, ingreso el nombre, simplemente es el nombre, le doy guardar, aquí me aparece. Si necesito eliminar o cambiar uno, entonces simplemente le digo acción, editar o eliminar. Después de que yo tenga la configuración inicial, entonces ahora sí vengo a la opción de crear cliente, este cliente yo lo puedo crear desde acá, si es persona o empresa, yo vengo aquí en clientes, la primera opción y que nos muestra que puedo crear persona, empresa o consorcio, le doy en cualquiera de las tres opciones, ingreso a la información principal del cliente, en empresas, se me olvidó contarles algo y es que están unas opciones, por ejemplo contactos, que para ustedes como agentes es importante tener el contacto del gerente, del asistente de la empresa, entonces para eso está eh, el botón de contactos, para yo ingresar la información de ellos, de las personas de la empresa. Después de que yo creo el cliente, entonces ya vengo a, venir a, ya vengo a crear la póliza, en crear póliza como ustedes ya crearon el ramo de ARL, el sistema ya les trae porcentaje de comisión y de IVA, entonces simplemente selecciono el ramo y desde aquí me aparece la información, ingreso a la información principal de la póliza, luego la información de prima y comisiones y por último vengo a crear la actividad, entonces desde donde lo encuentro en el botón de más, procesos ARL, están las dos opciones listado de procesos que es cuando yo voy a registrar las actividades, pueden ser eh, plan de trabajo, una capacitación, una llamada, desde acá simplemente le digo registrar proceso de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué información me piden? Sobseguros. Un nombre, la descripción de lo que se va a realizar, selecciono el estado que ustedes ya crearon anteriormente, luego vengo a vincular el técnico o si es el mismo agente o la misma agencia simplemente lo busco por el nombre. La póliza, aquí en póliza como ya la tuve que haber creado, yo puedo buscar por número de póliza o si no me acuerdo el número de póliza, puedo buscar la, la empresa, entonces la empresa, la que creamos hace un momento, entonces ponemos que es esta empresa, miren que ya me trae número de póliza, aseguradora, ramo, número de, de, de NIT o de cédula y quién es el cliente. ¿Qué más puedo ver en listado de procesos? El plan de seguimiento, que es como todo el cronograma, de las actividades que se realizan, vamos a mirar el que ya había creado anteriormente, que es este, entonces está en plan de seguimiento es todas las actividades que yo voy a realizar, miren que aquí puedo poner la fecha y cada cuanto se va a repetir, por medio de notas es como una bitácora de toda la gestión que se hace con este plan de seguimiento y desde archivos puedo crear los documentos del cliente, puedo eh, cargar los, las fotografías las actas los informes y por último me muestran actividades y tareas que son gráficos que me muestra entonces primero me muestra tareas vencidas tareas pendientes y tareas finalizadas de cada empresa perfecto ¿Y así como Omar Acaba de aprovechar la, la promoción que hoy estamos lanzando y que hoy mismo se termina, es una promoción muy cortica porque es totalmente en la mitad del precio que regularmente tenemos en el, ¿El mercado? mercado. Así que ya saben ustedes, si pagan antes 300 mil pesos por la renovación o los clientes nuevos, pues van a pagar hoy y solo hoy 150 mil pesos por este módulo que les va a ayudar mucho en mm. todo el tema de los procesos de ARL, ¿verdad? Y tienen los mismos beneficios, es por los mismos 12 meses, es decir, no estamos excluyendo nada. Todo, de, todo entra dentro del plan del módulo, del módulo de ARL que normalmente vale 300 mil pesos. Entonces, para continuar, eh, les estaba terminando de, de contar que podemos visualizar las tareas vencidas de cada eh, contrato, las tareas pendientes las tareas finalizadas y por último los informes que son en forma de gráfico donde puedo visualizar uno general que me muestra con todos los contratos cómo voy en tareas vencidas, pendientes y finalizadas y por último por cada uno por cada uno me muestra que tengo vencido, que tengo pendiente y que está terminado. Así este es todo el proceso de ARN. Ese es el recorrido que les queríamos mostrar y... Bueno, para todos ustedes los que están ahí conectados eh, Pues bueno, así como Omar, vuelvo y le repito Por favor, escríbanos por el interno Para saber que ustedes están presentes Y sobre todo que están interesados en esta super promoción Que les acabamos de contar Regálenos un momento, nos vamos a, entonces, a compartir la pantalla Nuevamente, donde nosotros estamos ahí Pues bueno, perfecto Bueno señorita Lina Muchísimas gracias por la explicación, además porque nos quedó supremamente claro, ¿cierto? Nos quedó muy claro de, que, eh, de cómo se puede llevar a cabo todo el proceso de, de digamos que, de implementación y de ingreso de la información dentro de la plataforma de subseguros para ARL. Para ustedes, todos los profesionales de seguros que se dedican al negocio al ramo de ARL, particularmente aquí en Colombia, pues los estamos invitando a que prueben, prueben y si ya están convencidos y si... Con esta, pues, con esta muestra que les acabamos de dar, están convencidos, pues aprovechen que hoy y solo hoy está al 50% del precio regular. Así que de 300 mil pesos colombianos va a quedar solamente en, en 150 mil pesos colombianos. Así que para todos ustedes, para ti Lina, mil gracias por acompañarnos en esta sesión de Academas of Seguros Recuerden toda la gente también que está viendo en, en los distintos países, así como lo decíamos nuestros hermanos, en México, en, en República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Chile, Ecuador, bueno, digamos que en todos los países, en, en, en los 10 países que tenemos presencia actualmente con softseguros, la gente que todavía está ahí dudando, dudando de softseguros, pues vamos a tener próximamente unos, unos temas interesantes para ustedes, ¿verdad? Exacto. Así que sigan ahí, súper pegaditos con nosotros, conectados en redes sociales, los que todavía no han probado softseguros por, por algún motivo, saquen su cuenta gratuita que la pueden sacar en www.sofseguros.com, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué es, sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Es muy fácil. Ustedes encuentran varias opciones dentro de la página de Sofseguros donde dice Pruebas Sofseguros. Simplemente se registran. El registro es para que creen un usuario y una contraseña. Eh, se configura de acuerdo al país. Me refiero a, a tipo de moneda, algún lenguaje que, que cambia de, dependiendo del país. Eh, simplemente hacemos una asesoría pequeña y es con el fin de que sepan de forma general cómo se usa Seguros para que con más conocimiento puedan utilizar el demo, lo puedan aprovechar, se terminen de convencer eh, y listo y puedan adquirir seguros así, así, así es, es muy sencillo el proceso. Ustedes pueden estar conectados con nosotros a través de la, del aplicativo demo o también conéctense con nosotros a través de todos los contenidos que les ponemos en el blog. Hay un blog de cómo vender seguros Buenísimo. mucho más efectivamente. Ahí Super tenemos bueno. alrededor de 30 artículos actualmente para que todos ustedes lo compartan, lo lea, aprendan y además de todos los, digamos que eh, próximamente y todos los, eh, digamos, los profesionales que les hemos traído y expertos en temáticas como ventas, Ajá. como marketing, Branding personal, eh, trabajo en equipo, ¿verdad? ¿A quién le gustó eh, la, pues, la, es, esta sesión con Gabriel Vallejo del tema de Buenísimo. clientes. ¿Quién le gustó? Si no lo ha visto todavía, búsquenos ahí en YouTube, así como Soft Seguros, y va acá a buscar en Academia Soft Seguros, que es uno de nuestros, digamos que los listados que tenemos allí, uh -huh. y, y encuéntrese con el señor Gabriel Vallejo, que nos habló una hora hace unos meses atrás sobre el, el tema muy importante que es cómo tener clientes para toda la vida. Es un experto internacional, autor de varios libros ya, y lo tenemos aquí en Academia of seguros Así que para todos ustedes, sigan conectados porque vienen cosas muy interesantes también. Y recuerden, prueben, pregunten. Nosotros estamos dispuestos en varios canales. Estamos en el sitio web, Ajá. estamos en el chat. ¿Dónde sí. más estamos? ¿Dónde más estamos nos pueden encontrar? en Facebook, Ajá. Eh, tenemos acceso a WhatsApp, desde la página, de una uh -huh. vez los lleva al WhatsApp, nosotros directamente les respondemos, programamos la asesoría, es muy fácil, es muy rápido. Eh, ¿Cuánto dura la videoconferencia? Unos 20 o 30 minutos. Es, es muy fácil, es muy rápido para que puedan empezar a usar el demo. Eh, también tenemos los videos tutoriales, eh, que es lo mismo que acabamos de hacer, cómo registro un proceso de ARL, cómo crea un cliente, cómo crea una póliza, hay muchos medios de ayuda para que puedan ir eh, utilizando ese Por supuesto, así que para todos ustedes, mil gracias. Un abrazo para tilina también. Gracias. Mil gracias no, por estar no, aquí nuevamente. Gracias. Y bueno, señoras y señores, esto es Academia de seguros Hoy es jueves 31 de, de mayo, de mayo uh -huh. del 2018. Vamos a entrar en nuestro sexto mes. En el sexto ya, mes de este también. año. Y ustedes, por favor, evalúense cómo van, cómo, <risa> cómo están gestionando toda esa información. Nosotros estamos aquí... Muy, muy, muy, muy, muy dispuestos trabajando diario, sí, diariamente sí. trabajamos para mejorar y para hacer el mejor software de seguros para ustedes que son todos los profesionales de seguros aquí en Colombia, México y toda Latinoamérica en más de 10 países donde estamos presentes. Así es. Así que, mil gracias para ustedes, bendiciones, nos vemos gracias. dentro de 8 días y estén súper pendientes de sus correos electrónicos y nuestras redes sociales que les vamos a estar informando de qué se va a tratar la próxima semana. Sí, Así es, Así gracias es. a todos que estén muy bien. Mil gracias, mil gracias bendiciones y hasta luego. Chao Ahora sí <risa> cuido la tos de Ay, es no que... sí. <risa> Eso como estoy horrible Mándale rápido ¿no? ¿Lo tienes ahí? No. Juan tiene el correo de...